Secadora, tenazas, daña mucho el cabello, ¿verdad? Yo necesito más que un acondicionador, mucho más Nuevo acondicionador diario 3 Minute Miracle de Pantene Penetra en tu cabello para reparar hasta 3 meses de daño en solo 3 minutos Tu cabello más suave y brillante, de adentro hacia afuera Cámbiate a Pantene y notarás la diferencia Pantene es mucho más que un acondicionador Bueno Mamá no puede, fue como tranquila, no le han hecho nada. Ay, es que se está cortando el teléfono. Mamá tranquila, tranquila cuánto tienes. Oye, Diana, Diana, ¿a qué hora naciste Diana? Yo ni tengo hijos. Ya. Y a vamos! ¡No! ¡No! Wow Oh No Can't <laughs> get by Hattie I'm Oh, oh <my>. No! God! <laughs> no! No! For your faithful support. <laughs> Whoa! <laughs> Go. Ah! Oh! song this girl is on fire como una flor oh, oh, como una flor ah, como una flor I push her down, I push you down. I uh -uh. uh oh, oh, uh oh, I have my uh oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, in the oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,